momento de Francis Rodríguez. Adelante, Francis. Gracias, Buenos días. Gracias, amados Yaryan, amados televidentes. Hoy quiero iniciar felicitando en el Día Internacional de la Mujer y honrar y procurar pedirle a Dios que me dé siempre inteligencia para poder honrar a mi madre. Y gracias a quienes... Hicieron posible el reconocimiento de ellas, que dejan huellas, el pasado sábado. A Miguel Paulino, Guelo Paulino Gueguelo, te estrella. quedó espectacular. Una estrella. Y a Franklin Romero, ¿cuánto aporta al desarrollo de estas actividades desde su posición como senador? Felicitarlo Hay también. Hay amigos míos que deben estar bajo la cama esta hora. Bueno, definitivamente es felicitar a todo ese equipo porque ahí de, se ve. Sí, mira ahí. A, ahí está. A Lourdes. Eh, posando nuestra madre Lourdes Sánchez y mi sobrina Pamela también que estuvimos acompañándola por el tema de, de, de no ir mucha gente, pero fue un día extraordinario por las personas escogidas por Tú quienes. en la foto yo? Quienes están... ¿Tú estás en la foto? ¿no? Sí. Robert, no, claro. no, porque ese monitor no se No, no en esa... ¿Ese fue una foto personal que nos ¿Que tomamos como un Llegué? surfing. Ah, bueno, ahí, ahí sí, sí, pero yo digo la otra, ¿no? No, no, eh, no subieron los familiares, a, sino ah, los, galardo, las galar, ya. galardonadas. Ya, perfecto. Y me llamó poderosamente la atención en la gran selección que tuvo, que tuvo el equipo coordinador, porque no hubo desperdicio. Felicitar a Rosa de la Barra del Polo. A, a Rosa mira, a Rosita A Rosita a, a Dargisa Pantaleón estuvo ahí Sí, la vi, la vi. Eh, Espectacular una, una, una dama de la canción dominicana Franco Macorizana, por demás Y me, refi y me refirió que fue mami, Mi madre, Lourdes Sánchez Quien hizo la carta para que ella participara En el, el festival, festival De la canción eh. ¿Tú sabes Entonces, que yo lo seguí muchos recuerdos Yo él. le di seguimiento Por la transmisión En vivo desde, eh, desde Naranjo Dulce Yo estaba en casa el fin de semana Y eh, Lo único que noté era que habían salto Por eso hubo cosas que no vi ah, okay. Pero había sal, salto sí. en la transmisión parece Probablemente era es, mi señal de internet nuestra porque, amiga Dolores fue reconocida Porque mi, se, ah, okay. Dolores Fernández. mi señal de internet Allá arriba no es buena Entonces por esa razón eh, Pero bueno, magnífico mira, evento Entonces con todo esto, felicitarlo Y felicitar a la mujer Incluir a mi esposa, a mis hijas, a mis hermanas y a todas mis amigas, compañeras de estudio, en fin, a todas mis conocidos, conocidas, a todas las madres de mis amigos, a toda la mujer en general. Tratamos como hombre de respetar siempre esa conducta. Entonces... Yo creo que puedo felicitar, porque Yayan matizaba ¿Qué, qué, qué, qué, qué, a los hombres que no tenían calidad para felicitar. Pero le, Tú no eres de los hombres que va y le dice le dejo, a, le dejo, a tu esposa, mi amor, déjame ayudarte a fregar. Déjame ayudarte qué tú a planchar. Que se le diga. A mí no hay que No, dejar, déjame cumplir con a mi rol no planchar yo no, te, yo no tengo que déjame pedir fregar porque mira, me corresponde, no porque le corresponde a la yo mujer. Yo no tengo que pedir permiso para operar en mi casa las cosas. Es más. Ah, bueno. Configura algo. Vianel, llámame, mente, por favor. Visualiza, Bienel, eso. visualiza algo. Si Vianel hoy está en su trabajo de siete y media a cinco de la tarde sí. cumpliendo su rol. Y hasta la fecha, después que se nos fue nuestra querida a amiga. la comida, Vianel? Eh, nuestra querida amiga Marilyn se nos fue de la. Eh, dejó de trabajar. Desde entonces hacemos los quehaceres del hogar nosotros. Qué bien. Es decir, que yo no tengo problema con eso, ni de machismo que se habla, tranza. Ah, pues, y sabemos, y reconozco que hay un día del hombre. Ah. Ahora, ah. cuando inicié mis palabras era pedirle a Dios inteligencia y poder honrar a mi madre. Porque uno de los mandamientos es que los hijos reconozcamos y gracias a quienes honran a las mujeres de este San Francisco de Macorís y que lo pudimos palpar, este fin de semana, el sábado pasado, con el evento Ellas que dejan huellas, mujeres que dejan huellas que sirvan de referente. Cuando veo la Crazy, veo la que si yo que la que está presa ahora, que participó en. Esos son los referentes de muchas jovencitas. Sí. ¿Cuál tú dices? La, Ay, la Real Musa. Ay, no, Real no, Musa. no. S -s Sácame a la Real Entonces, Musa de ahí, de ese ¿por grupo. Qué? Porque desde, la, desde, la, desde mi perspectiva, esa joven la metieron en un gancho. Bueno, pero ella fue pendeja, que fue bueno, porque pero, ella participa y lo hace bajar tú, tú sin no saber estás lo tú que, que tú te metes, que tú pero te Pero cuando cuenta. ella vio que se desmontó, debió de frenarlo, sí, por lo menos. Que, hay que estar ahí. Pero nada, no voy a criticar en, a ella hoy que está en una situación Anota cuya, ese cuya, cuya bueno, inocencia debe presumirse sí. aún hasta que no haya en ella... Una condena, pero, un ser pero no debe existir referente. Yo, entonces, tú dándola a conocer como un gran ser humano, qué pena que se haya visto involucrada en esto. Pero los referentes que tenemos debe ser del esfuerzo. Rosita, Doña Altagracia, que su labor a la iglesia católica, su labor a los enfermos, a la a, a rehabilitación, a todas las comunidades habla muy bien del rol de la mujer, y eso es lo que debe de ver yang que el rol de la mujer en la Iglesia Católica y poner a María como estandarte, como referente, y la fortaleza y firmeza con que las mujeres participan, y traerlo entonces a lo que fue nuestra gesta heroica del 1844 y la participación de la mujer. Y ver a María Trinidad Sánchez Que prefiere morir Cuando ya le hacían eh, Ojo bonito en el sentido De que sálvate y denuncia Y ella prefirió morir Y no denunciar Porque era más valeroso La gesta que la denuncia Decía su hermano Para enestar la bandera nacional Se necesitó la sangre de los Sánchez Para sí. bajarla también se necesita la sangre de los qué? Sánchez ¿Por qué? Porque los Sánchez como esa Esa sangre inmortal no podrá ser bajada tan fácil. Entonces, vale decir que para nosotros la, la conmemoración del 177 años de independencia. Razón tenía el doctor cuando llamaba y decía que aún estamos en peligro y aún no nos hemos independizado o no hemos separado. Porque el asedio es tan grande. Y lo peor que yo puedo encontrar en este proceso de discusión es que se, hay, que se tenga que discutir con hermanos dominicanos con una concepción tan vaga y tan vana de lo que es la nacionalidad y lo que debe ser el, el, el, el respeto a nuestros símbolos patrios. Al punto que tenemos a un embajador en España quien dice haberse re, re, reunido con el embajador de Haití para tratar temas bilaterales en España, que no corresponde a este, más que la política entre España y República Dominicana y no con otro país. Su relación personal llevó incluso al presidente Luis Abinader a dedicarle, en esta semana que pasó, un almuerzo, un desayuno, qué sé yo, a periodistas haitianos. Quizás esto viene a traer consigo para que vean ellos, que son los principales críticos de la solidaridad de República Dominicana, que aquí no existe ningún tipo de, de xenofobia ni, ni aprehensión contra ellos. República Dominicana ha sido el pueblo más, más solidario que sí, ha tenido ese pueblo. Sea. Y son tan ingratos que no terminan en reconocerlo Dios. y respetar que nosotros debemos de desenvolvernos aquí. Y ellos allá. Bien. Que viva la patria, que viva la mujer dominicana y a los hombres. Honremos nuestras mujeres y con ella mis hijas, que las adoro, a mis hijas que la, las amo. Ya le mandé nuestro mensaje tanto a mi Bien. esposa como a mis hijas Bien. de felicitación. Y con este concluyo a todas las mujeres Franco Macorizana, valerosas, que fueron referentes en el pasado sábado. Para las Gracias, José García. Rodríguez. En el WhatsApp dice que el año escolar finaliza el 29 de junio. Me parece conveniente que este año debe finalizar con la modalidad que inició para evaluar los.